entonces lo primero es descargar un aplicativo del Apple Store o el Google Store en este caso yo voy a descargar IP webcam la que vemos acá abrimos el aplicativo es el segundo paso y donde dice cámara entonces ya nos va a generar acá abajo una IP anotamos esa IP y esa la vamos a llevar para el browser del computador la IP que nos entregó el aplicativo del iPhone la ponemos en el browser del computador como se ve acá y ya vamos a estar listos para transmitir ahora voy a pegar el celular a uno de los montajes que se utiliza para el gps en el carro esos que tienen una ventosita Así como lo ven acá ahora estamos listos para empezar a transmitir ¿Sí? Y este pantallazo o ese video se comparte con los estudiantes a través de Teams y tenemos la tableta casera.